Bueno, lo fundamental está dicho en la primera intervención y luego como hay espacio también para brevemente presentar las resoluciones que luego presentaremos, pues me centraré en un par de, en un par de temas. Nosotros cuando hablamos de, de, de la crisis del modelo de, Unión, de la Unión Europea, lo, lo hablamos además con una perspectiva, una perspectiva histórica y concretamente además desde el año 1992, que fue en nuestra opinión el momento... Eh, fundamental que define el, la cómo tomó el rumbo hacia una autopista para la globalización que comenzaba en ese momento por parte de la Unión Europea y además con una crítica económica fundamental y que no es antialemana sino que es una crítica fundamental que desde el año 92 se convirtió en autopista para la globalización y para las mercancías exportadoras de Alemania. Esa es la crítica fundamental y lo hacemos además con unas recientes palabras que eh, hizo el canciller de Angela Merkel, que es Comfort Democracy, o sea, democracia al servicio acorde con el mercado. Y eso lo vemos todos los días. Lo hemos visto recientemente en las elecciones eh, de Italia, donde ha importado más que, haya un, eh, que hubiera una eh, propuesta de ministro de finanzas euroescéptico que un racista y un xenófobo de presidente de Italia. Ese es el momento en el que está la Unión Europea. La Unión Europea vetó, eh, a un ministro de, de economía euroescéptico con el que soy crítico no por eso y porque aparte es de derechas sin, pero no le ha importado que sea un vicepresidente racista un vicepresidente un viceprimer ministro de, de Italia racista como Salvini que es como una versión por resumirlo mucho del atado y bien atado pero en versión eh, Unión Europea. Y lo vimos también en el año 92, 51% de los daneses votan en contra del Tratado de Maastricht, se les hace volver a votar. 54% de los irlandeses en el 2001 votan en contra del Tratado de Niza, se les hace volver a votar. El referéndum griego de 2015, 62% de no. Se les impone a punta de pistola una, una, unas medidas austericidas a, a Grecia que están ahogando la economía de Grecia. 62% de los holandeses rechazan el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Ucrania. 2016 el Brexit. 60% de los italianos rechazan la reforma constitucional impuesta también por la Unión Europea en 2016. 2018 Italia vota un gobierno eh, euroscéptico, como acaba de decir, y se les veta. Ese es el, la, la, lo fundamental de la crisis. De del modelo de la Unión Europea. Luego podremos ir a consensos que posiblemente lleguemos luego en materias muy concretas de, de, del día a día de la Unión Europea pero lo fundamental, la crisis de modelo es uno, que es una, una unión totalmente económica y a servicio de determinados intereses y dos, que tiene una crisis de democracia eh, totalmente y que además que yo creo que incluso las grandes familias políticas del consenso europeo no han sabido, por lo menos hasta ahora, valorar cuál es el precio de esta integración europea. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con el grupo de Visegrado y las políticas que están haciendo, impunemente están haciendo políticas racistas, xenófobas, y siguen recibiendo financiación de la Unión Europea, que Italia tenga ese gobierno de racista y xenófobo y que la Unión Europea, en vez de decir, el titular de ayer, en vez de impugnar la política de la Unión Europea, el titular que acaba de sacar la agencia F sobre, sobre la reunión de ayer Italia ya no está sola. O sea, ese es el mensaje que estamos lanzando. El mensaje que estamos lanzando es no, no vamos a solucionar una crisis migratoria que tiene infinidad de, de, de razones, no solo África, no solo, no solo las reglas sino que es, y además que ha venido para quedarse, no, no. El mensaje es Italia no está sola, Italia puede hacer lo que quiera, se puede saltar las normas del derecho internacional, humanitario por por donde se lo está pasando en este momento y eh, estamos reaccionando a zo que está muy bien, evidentemente, la recepción del barco Aquarius, lo que nos ha costado, con una senadora, por ejemplo, de nuestro grupo parlamentario al bordo del Line, lo que ha costado que atraque en Malta, aunque ahora los van a echar, y, y la solución que estamos eh, para, el, para, para la crisis migratoria sí es cies y Pedro Sánchez lo que ha dicho bueno, yo no es que no tengo que hacer más porque como ya, ya los tengo pues no tengo que crear nuevos y la solución del de, de jueves del Partido Nacionalista Vasco es bueno, bien, pero si puede ser eh, en las, fuera de las fronteras de la Unión Europea yo creo que si vamos a afrontar los debates de la Unión Europea sobre el futuro de la Unión Europea con estas medidas creo que las, las, las consecuencias son las que tenemos encima de la mesa por tanto, eh, vuelvo a decir o se cambia el rumbo de la Unión Europea. Nosotros estamos abogando en ese, en ese momento desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea por un, sexto, por un sexto escenario, por una Europa democrática, verdaderamente democrática, por una Europa verdaderamente social y que la economía esté al servicio de las necesidades reales de Europa y de las personas que viven en Europa, o las consecuencias son los gobiernos de extrema derecha, los gobiernos lacistas y los gobiernos eh, xenófobos que no caen del cielo, como tampoco caen del cielo las medidas austericidas que vienen impuestas por la Unión Europea. Por tanto, o hay un cambio de rumbo o la Unión Europea va a ir hacia lo que está yendo en los últimos tiempos. Que recasco.